No, no estamos autorizados. Esto es un operativo de la procuraduría antilavado de Santo Domingo, pero no estamos autorizados qué consiste, ya? a ninguna ¿Qué información. ¿Qué se busca? Les vamos a dar los detalles ya en la fiscalía principal con la magistrada titular, porque en este momento no podemos darle detalles. ¿Hay, ¿Hay detenidos detenido ya? ¿Hay detenido Para el fin de la investigación tenemos personas que vamos a investigar.